Bienvenidos a un nuevo Quick News, esta semana se dio a conocer el primer tráiler oficial del tan esperado regreso de Raven. Después de 10 años regresa Raven Simon junto a Annalise Vanderpool, pero esta vez en Raven's Home, donde las visiones al futuro serán multiplicadas por dos. Pues su hijo Boker, interpretado por Isaac, Ryan Brown, tiene la misma habilidad. La serie estrena el próximo 21 de julio y sin duda alguna muchos esperamos por verla Wonder Woman estrenó el pasado 1 de junio y se ha llevado muchos aplausos Patty Jenkins dirige la que podría ser la película más exitosa de una superhéroe mujer La película protagonizada por Gal Gadot con su primer día de estreno recaudó 11 millones de dólares en una cinta donde Warner Bros. auguraba aproximadamente 75 millones de dólares Esta podría ser la película más taquillera de la historia dirigida por una mujer un récord que hasta el momento pertenece a Sam Taylor Johnson en 50 sombras de Grey. Y por el lado musical, Jowell y Randy regresan junto a J Balvin con su sencillo Bonita. Además, el artista Jay Balvin se unió con Major Lazer y Sean Paul para hacer la canción Buscando Huellas. Una canción que cuenta con un video líric y ya tiene más de un millón de reproducciones en YouTube. Queremos conocer tus opiniones en la caja de comentarios y en @quicktv quick tv en todas las redes sociales para que cada día conozcas más quick tv. News. No te vayas sin antes ver nuestro anterior Quick TV con los protagonistas de La Nocturna.